Hola a todos, hoy hablaré un poco sobre ovnis y platillos voladores. Su funcionamiento es cuántico y se basa en la matemática base 12. El vórtice adquiere constancia cuando llega al grado 45 más 2 π 9 más 9. En ese momento la fuerza de torsión ascendente supera a la descendente y el vórtice se mantiene erguido sobre su propio pulso. El punto cero se encuentra a los 45 grados, 0.6 Luego el 9 más 9 se encarga de crear una doble ondulación pendular que marcará la ruta para toda la energía que salga del vórtice. Es así que de un vórtice se desprenden ondulaciones de energía que viajan por el espacio. Si anclamos estas ondulaciones al espacio, las ondulaciones fijas de nuestro vórtice arrastrarán las ondulaciones naturales por donde viajan, éter, plegando la matrix y haciendo que las cosas a la distancia sean tragadas por el vórtice. Eso es un viaje espacial, donde no se viaja adelantando una nave, se viaja tironeando de la Matrix al anclar las ondulaciones de un vórtice aureo. Este es el reactor que se está construyendo en los laboratorios Vortex de Fundación Amenofis y que hace tal proeza. Puede funcionar muy bien como centro gravitatorio de una nave espacial del tipo discoidal. La nave es un capacitor de éter, capacitor asimétrico, con sus medias carcasas separadas por un dieléctrico crean la suficiente capacitancia para generar un tirón gravitacional. Las carcasas del doble disco, capacitor asimétrico, crean torsión hacia arriba y los cuatro giroscopios también. Al medio de la nave, el reactor de plasma frío se encarga de crear el campo gravitacional que acomoda el disco geométricamente dentro del éter y deja suspendida la nave en perfecta estabilidad. La fuente de energía de nuestro capacitor asimétrico, OVNI, tendrá que ser negativa, equipo de ondas escalares a con bobina Darson loading, para que la nave se «pegue» capacitivamente al Iser y pueda controlarlo a la perfección. Las dos medias carcasas serán de aluminio pulido y estarán revestidas de una fina capa de barniz, conductores aislados. El reactor de plasma es un capacitor esférico con alto vacío que en medio tiene un spar gap frío hecho con dos imanes. El reactor produce la chispa y ésta, al estar dentro de su propio capacitor, comienza a guardarse en ese baricentro, convirtiendo a la esfera capacitor en un ciclotrón barra diagonal reactor, con columna central abierta, spark gap. El alto vacío del reactor de plasma frío, convierte en superconductor al interior de la esfera, inflacionando la energía del interior y haciendo que la esfera brille con plasma magnético resplandeciente, verde y curativo que tengas un excelente día y no olvides regalarme un like. Saludos y hasta el próximo video.